Hay momentos que el corazón no olvida Hay historias que con solo recordarlas te emocionan Pasaron más de dos años sin vernos Pero ¿sabes qué? Tu corazón va a volver a latir fuerte cuando escuches esto ¡A ti Goya! ¡Goya para el país! ¡En la fiesta nacional del Surubí! Hoy ya te esperan por Astero Pescador, para su fiesta nacional del Surubí. Con más de 1.100 equipos que ya son parte del Mundial de Pesca, 70.000 metros cuadrados de expo comercial, industrial y de servicios, muchas noches de festival, la gran peña de pescadores, la elección de nuestra embajadora, el concurso de pesca deportiva más grande del mundo y la coronación de campeones en una cena entrega de premios. ¡Vuelve la fiesta nacional del Surubí! Vivamos desde ahora la experiencia Surubí 2022. ¡Te esperamos, chamigo! La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras cactus.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 Viene ahí, ya sacaste uno. Ay, no, peje. Porque... Por lo menos sacaste uno o más. Cuatro, ¿Cuatro? ah, bien, bien. Sí.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 Rey. algunas marcas que eh, no podemos mostrar de todas por una cuestión de tiempo pero vamos a nombrar de diferentes marcas por ejemplo trabajamos marcas Suricobo, Eggfish, Ushiro, Flounder, Shimano, Lexus, Bando, Spinny eh, otras marcas también como Kunan, eh, Masterfish acá les mostramos cañas telescópicas pero también tenemos cañas en tres tramos que nos están usando mucho para el Rey en este momento eh, o Sabrán en la caña del pejerrey va mucho en gusto y donde va no vaya al pescador, tenemos diferentes tamaños, medidas, potencias, acciones más rápidas, acciones más potentes, acciones más blandas, para líneas más largas, líneas más cortas, grafito de fibra, paselos de óxido, paseo de porcelana. Así que bueno, cualquier cosa nos consultan, si buscan algún modelo en particular saben que siempre vamos a hacer una averiguación y conseguirlo Así que bueno, vamos nos consultan, tienen sus datos ahí al pie de la pantalla. Bien, abordamos consultas, un abrazo. Hola y bueno, vamos a mostrar eh, unos, eh, unos modelitos de caña de pejerrey, de la marca Bando, que están en promoción, que quedan muy pocos, son los últimos que quedan en el país te diría, los tenemos acá en el local, eh, así que no se duerman, porque esto es muy buena calidad, realmente muy buenos, son dos modelos de caña de bando, como te decía. Uno es la Predator de 4 metros, en grafito IM10, pasadilos de óxido de aluminio. Son las dos los dos modelos, son eh, cañas de 4 tramos, con lo cual ¿viste? son muy livianas, con muy buena acción de punta. Realmente excelentes, ¿sí? Esta es la Predator, como te mostraba. Esta es la Extra en 4 metros también. También toda grafito, pasadilos de óxido de aluminio. Este es en grafito IM8, las dos te digo que son excelentes cañas y con un precio increíble. Arrancan en mil pesos un modelo y no llega a mil pesos la, el otro modelo. Realmente, bueno, infórmense, van a ver que las cañas de pejerrey este están un poco más, eh, más caras. Esto es un golazo por la calidad, el precio que tienen, no se duerman, quedan muy pocas, así que no, no pierdan el tiempo. Bueno y ya vamos a ir mostrando más modelos de, de cálidas que tenemos acá en el local disponibles, ¿no? Por supuesto. Así que nos vemos en la próxima. Hija. No, porque está trabada el plomo ahí. Ahí dale. No sé si viene algo, chi.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 Mucha actividad ahora, a última hora Así que parece que tenemos otro pez de Raymá Acá en Chascomús Ruta 2, kilómetros 105 Perdón, 115 Recuerden, la mejor mojarra de la ruta 2 En el Catu Nos está dando muy buen resultado Acá en este día hermoso Vamos a ver qué traemos A ¿eh? ver, viene, ¿no? Vamos a otro pez esta vez pico en, en la primera, la que estaba más arriba, la brazolada más arriba. La brazolada larga de 40 centímetros. Lindo peje ¿eh? Ya de medida y pasándolo tranquilamente, ¿eh? Vamos, Chascomú. Mira qué pescadito, ¿eh? Grande. siguen los éxitos. <risa> Mira vos, ¿eh? Buen pescado.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 Desde Ensenada, el guía Nicolás Quint te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2213-551178. En Rincón de Milbert, Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén.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 Mira, está, está, está No, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ok, saca, saca, dale, saca. Saca, dale. Saca sí. tiramos lejos no hay que mentir, este es 10 pulgones va al agua ahí va mira pico de ruedas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 Temporada 2022 en Laguna La Picaza. Pesca junto a Raymond Pesca, con el guía Ramón Garcilazo. Nuevo celular de contacto 3462 220215 Laguna La Picaza, pesquero El Amanecer y Raymond Pesca. Te esperan en el sur de Santa Fe. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea,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 Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Gerlein. Dispone de tres embarcaciones. Típicas. Tracker 620 totalmente equipadas, pone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome, celular de contacto 2473 46 95 72. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Gerlain. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad.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 Llegando a, a la lanchita, donde nos vamos a pescar los patizotes, con nuestro amigo, que ahí está con la manguerita, a Walter. Mi amigo Walter, como siempre, contando cosas que son de seguro del año 84, 85. Y acá, mi sí. perra preferida. Hola amigo, estamos en la obra de de la Lancha? Muy bien, ¿Talpa? muy bien. La gente... Perfecto. Esta es la guardería. ¿Cómo se llama esta guardería? Robin Club. Robin Club. Huele el mira ahí están. tramitando la lanchita. La jeca. Bueno, tenemos que. Está prometedor el día. Tenemos que sacar algunos patilindos. Bueno, Walter, hoy va a ser un día especial. ¿Por qué? Porque vamos a pesarlos los patis. No, tenés razón, trajiste todo. Mi amigo el gringo de Sin te trajo todo listo para el pesaje los patis sin lastimarlo. La sin lastimarlo. Sin lastimarlo, obviamente. ¿no? Sin lastimarlo. Y mi amigo Franco me está rompiendo la, la campera, me saca la guata. Ahí. <risa> porque quiere que te compre una hueva. <risa> la pobreza C total, amigo. de la cara, perdón, ¿eh? Mirá. Oh, ¡Qué que ¡La se comió, boludo? Vamos a proceder. Bueno, el guía va Franco. Yo no corto el video porque quiero que la gente vea toda esta situación. Sin dormir, amigo, acá. y al baño. Sin carnada, bueno, manos a la obra, a ensuciarse ahora, ¿no? Tremendo, boludo, Para que la gente vea la clase de patí que salen acá. Este se hace una vez mira, listo, mira bueno, primero del día, miren lo que es esto paticito, hermoso paticito paticito, dañe bro bien, dale, triunfo. triunfo, San Croix, muy linda caña eh, curado 301 bueno, primera pasada hicimos cuánto, 300 metros? 200 metros, doblete, pero bueno, que se puede no cuento que se me inspira que me tomo un reparto. Y acá estamos, con el primer pececito. Como ven, está mala la pesca de plantilla. Como ven, ninguno... Una mena de 25, 26 kilos. Bueno, ahora traje el pesaje. Lo importante es el equipo. Claro. Mira, trajimos... No, trajimos una. trajimos No, loco, Eso, Tiki. Trajimos una manta para, para, para pesar la bolsa, para pesar los patitos, Para de... verla fumar, vamos a, a si sacamos... oh, no, buscar el récord, gringo Vamos a buscar el récord. Claro, claro. que sí. El si chiloco a fondo. No. <risa> y tenemos acá. Sí, no, sí, tenemos acá la calle que. Uy, se enojó. Que va ¿Se a retomó? A la... Eh, la 70 centímetros. Pero no. va a ser la que va a sacar el récord. No, Con esa vamos a sacar el récord. 70 centímetros. Pasa, sí. ¿qué le pasa? Eh. Te tomó, te tomó? Sí. eh bro, ¿Vos pensabas bien? ¿Vos? se escucha, Papá y que jugarlo, tío, el uh, Alto tío. Jorobado. Muy bien, bro. La verga ah, está ¡Qué pelina, amigo! Lo pegó todo, boludo! Sí. ¡Oh, Pati! mira esta vaca, boludo! No es que Pati, boludo. es joroba está en la nuca. ¡Mirá tío. esta vaca, man, pati! ¡Mirá lo que es la cabeza, boludo. ¡Ahora la vamos a pesar, boludo! ¡Ah, oh, qué vaca, amigo! ¡Está jorobado, boludo! Sí, está todo jorobado. ¡Vale, pero... bro! espero, amigo! Espero, espero. ¿Qué guapo, amigo? Bueno, amiguito, eh, cortamos, cortamos el video y vamos a pesarlo. Esa es una caña recuperada por el narcotráfico. Recuperada del norte, boludo, del contrabando. Impresionante, eh. Hay tregua. Se plantó, mirá, y ese debe tocar los 18 o 20 kilos, ¿eh? ¿Eh? 18 o 20 kilos, amigo, vamos. Está el equipo, eh, eh es, ese equipo es el adelo, ¡Oh! la mamadera, ¡Oh! oh. te sumo mamadera, vamos oh, a sumarlo Gonzalo también para verlo. Amigo, mirá cómo estamos, amigo, acá. Hola, Mati. ¿Cómo está la banda A pleno, pati. A pleno, amigo, acá, meta, meta bestia. Golden car. ¿Cómo estás, amiga? Un amor, amigo. Ey, Gonza, conectate, Gonza. Lo mismo, digo, hermano. Mira, acá estamos con. En... El fran bro, ¿Vos? ¿No se escucha? Ah, el ¡Alto colobado! Esta vaca, va a acabar.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 Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49.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 477 46 4200 En Facebook lo encontrás como Luis Formagio Pergamino Guía de Pesca Gracias. No, no, no, no. caña dice <risa> Acosta a Costa Lauri se unió, bueno no pobre caña <risa> tal cual, pobre caña no le venimos dando la paliza cuatro meses que no me agarro la caña me ¿Qué va? <risa> pero bueno, dale, dale, que va ahí que va ahí estamos igual eso no sé ¿eh? y sí.